Hola, muy buenas tardes, comunidad youtubera Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Se meten a Facebook En la parte derecha superior arriba Hay un botón triangular Por ejemplo yo me meto en la página que dice Andrés Diseñador Bueno Está introducido ahí Voy eh, Abajo dice escribir una publicación Continúa, yo quiero foto vídeo le doy clic ahí si quiero subir una imagen y ahí me dice las diferentes formas de subir vídeo subir fotos vídeos agregas fotos subidos a tu estado crear álbumes de fotos es decir que se vea como estilo crear canvas que es algo más especializado crear presentación crear secuencia de fotos y ahí yo dejo la opción y antes pues cuando digo la opción y pongo las fotos, le compartir. Y listo.